Tiempo futuro en español. Seguimos estudiando el tiempo futuro en español. En esta clase tenemos 12 nuevos verbos terminados en AR y este es el video número 5 que de igual forma corresponde al círculo de verbos número 5. El primer verbo es chocar, to crash. Yo chocaré, tú chocarás, él, ella, usted chocará, nosotros, nosotras chocaremos, vosotros, vosotras, chocaréis, ellos, ellas, ustedes chocarán. Usted chocará su carro si sigue hablando por teléfono. Cocinar, to cook. Yo cocinaré, tú cocinarás, él, ella, usted cocinará. Nosotros, nosotras, cocinaremos. Vosotros, vosotras, cocinaréis. Ellos, ellas, ustedes cocinarán. Nosotros cocinaremos para todos los invitados. Colocar, to place, yo colocaré, tú colocarás, él, ella, usted colocará, nosotros, nosotras colocaremos, vosotros, vosotras colocaréis, ellos, ellas, ustedes colocarán. Nosotras colocaremos las medias de Navidad en la chimenea. Contestar, to answer. Yo contestaré. Tú contestarás. Él, ella, usted contestará. Nosotros, nosotras contestaremos. Vosotros, vosotras contestaréis. Ellos, ellas, ustedes contestarán. Ellas contestarán el teléfono de la oficina. Cortar, to cut. Yo cortaré, tú cortarás, él, ella, usted cortará, nosotros, nosotras cortaremos, vosotros, vosotras cortaréis, ellos, ellas, ustedes cortarán. Ellas cortarán los tomates para hacer una deliciosa ensalada. Cruzar. To cross. Yo cruzaré. Tú cruzarás. Él, ella, usted cruzará. Nosotros, nosotras cruzaremos. Vosotros, vosotras cruzaréis. Ellos, ellas, ustedes cruzarán. Nosotros cruzaremos la calle con mucho cuidado. Dejar. To allow or to leave. Yo dejaré, tú dejarás, él, ella, usted dejará. Nosotros, nosotras dejaremos, vosotros, vosotras dejaréis, ellos, ellas, ustedes dejarán. Yo dejaré las llaves debajo de la matera, cerca de la puerta. Descansar, to rest. Yo descansaré. Tú descansarás. Él, ella, usted descansará. Nosotros, nosotras descansaremos. Vosotros, vosotras descansaréis. Ellos, ellas, ustedes descansarán. Tú descansarás solamente los fines de semana. Desear. To desire. Yo desearé. Tú desearás. Él, ella, usted deseará. Nosotros, nosotras desearemos. Vosotros, vosotras desearéis. Ellos, ellas, ustedes desearán. La niña deseará un helado de fresa y vainilla. Dibujar, To draw. yo dibujaré, tú dibujarás, él, ella, usted dibujará, nosotros, nosotras dibujaremos, vosotros, vosotras dibujaréis, ellos, ellas, ustedes dibujarán. El artista dibujará los personajes de la obra. Disfrutar. To enjoy. Yo disfrutaré. Tú disfrutarás. Él, ella, usted disfrutará. Nosotros, nosotras disfrutaremos. Vosotros, vosotras disfrutaréis. Ellos, ellas, ustedes disfrutarán. Ustedes disfrutarán mucho en la montaña rusa. Aquí tenemos las instrucciones para armar nuestro círculo de verbos. Esta es la parte superior del círculo de verbos para practicar y memorizar estos 12 verbos en tiempo futuro. Esta es la parte inferior del círculo de verbos con los verbos en infinitivos y al armarlo vamos a poder eh, conjugar los verbos en tiempo futuro de una manera mm, lúdica eh, entretenida, así que vale la pena adquirir este material, recortarlo armarlo para eh, estudiar estos verbos Recuerda, suscríbete totalmente gratis Comenta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 Bueno amigos, llegamos al final de esta clase dedicada al tiempo futuro, donde tenemos 12 verbos terminados en AR y este es el video número 5. Muchas gracias por tu tiempo y espero que nos veamos en una próxima clase. Hasta la vista.